Buenas tardes. Aquí, con café en mano, le damos la más cordial bienvenida a una sesión más de Un Café con la Biblioteca. Mi nombre es Senya Olmos, trabajo como referencista en la Biblioteca Luis de Metro Tinoco. En esta conversación me acompañarán Randall Ruiz y Douglas Díaz, ambos también compañeros de la Biblioteca Luis de Metro Tinoco, y ellos nos, se van a presentar. ¿Cómo le va, Randall? Hola, Senia, buenas tardes. Un gusto en saludarle a usted, a Douglas y a todos los que nos acompañan en esta tarde en un Café con la Biblioteca. Muy buenas tardes también. Hola, Senia, hola, Randall. Buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento y nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Un gusto para nosotros poder compartir estos recursos. Y bueno, este es nuestro sexto Café con la Biblioteca desde la virtualidad, como lo hemos estado realizando. Y para quienes no nos hayan podido acompañar anteriormente, les invitamos a visitar el perfil de Facebook del CIDI para que los puedan repasar. Como tenemos allí entonces la información, el 30 de septiembre compartimos con ustedes criterios para evaluar fuentes de información. El 7 de octubre compartimos también el tema cómo elaborar estrategias de búsqueda. El 14 de octubre, tips para buscar materiales específicos en bases de datos. El 21 de octubre, eh, compartimos con ustedes la temática en la base de datos SAGE Research Methods y el 28 de octubre, cómo contribuye el CIPDI con la prevención del plagio. Les quiero recordar a todos, por favor, que puedan realizar sus consultas, sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. En esta nueva transmisión, en esta nueva oportunidad, vamos a estar compartiendo con ustedes, Randall, Douglas y yo, un, de, en esta actividad de un café con la biblioteca, esta, este tema, Conociendo Recursos de Información para Ingeniería, la base de datos Access Engineering y Nobel. Bien, la base de datos Access Engineering de la editorial Magro Hill nos ofrece libros especializados, videos, hojas de cálculo, casos de estudio, calculadoras y una herramienta muy importante que se llama DataVis, es una herramienta interactiva para la visualización de datos sobre las propiedades de los materiales en ingeniería. El compañero Randall nos va a hacer entonces ahora la demostración de esta herramienta. Adelante, Randall. Como lo mencionó doña seña me corresponde mostrarles la base de datos Accent Engineering. Es un recurso muy valioso eh, para, sobre todo, dirigido a la, a la población de ingeniería. Bien. Primeramente debo mencionarles que para acceder a este recurso hay que ingresar al enlace bases de datos, bases de datos suscritas en nuestro sitio web que es sipdic ucr -ACSR. En este momento pueden ver que estamos en el buscador de recursos de bases de datos en el sistema de bibliotecas. Pues acá vamos a ingresar a Access Engineering. Ingresamos acá donde está el nombre de la base de datos. Posteriormente nos identificamos que es el nombre de usuario y contraseña institucional. En realidad son dos pasos previos que debemos realizar para consultar este recurso. En este momento estamos viendo la página de inicio de la plataforma, pero si quisiéramos consultar el contenido en este momento deberíamos fijarnos en este detalle. En la parte superior. Tiene que decir Universidad de Costa Rica. De esta forma podemos estar seguros de que vamos a poder ver el contenido y descargarlo. Si no es así, entonces les recomiendo que ingresen a este enlace en amarillo que dice My Account, en donde se van a registrar con su nombre de usuario y contraseña institucional. Muy bien. Me gustaría presentarles algunos aspectos, eh, eh, varios aspectos del, del recurso y sobre todo eh, ver la parte de que este recurso no solamente nos ofrece literatura convencional como son libros, diccionarios, manuales, sino que también es una excelente ayuda y nos va a aportar muchos beneficios porque tiene videos, hojas de cálculo y una herramienta muy importante denominada Database. Muy bien. Detengámonos por un momento en los contenidos. Vayamos a Subject. Este recurso está enfocado principalmente en ingeniería. Ustedes lo pueden visualizar acá. De hecho, podríamos ver, por ejemplo, para ingeniería eléctrica, que el recurso ofrece 109,243 registros. Estos registros pueden ser capítulos de libros, pueden ser títulos de libros, eh, pueden ser eh, casos de estudio, videos, hojas de cálculo, entre otros. Noten que la mayoría de las materias están enfocadas en esta área. Sin embargo, el recurso es muy valioso también para consulta de las ingenierías básicas, perdón, de las ciencias básicas. Aquí les voy a demostrar brevemente que en la parte de ciencias podríamos ver que contiene documentos en biología, química, física, matemáticas, entre otros. Y en la parte superior podríamos ver también que nos aporta documentos en destrezas en negocios o business skills, que está muy relacionado con la ingeniería industrial. Hay un tema muy en boga en nuestros días, que es el de la ingeniería ambiental. Entonces me voy a detener brevemente para demostrar... Hacer un, un especial eh, eh, eh, recap eh, hacer una especial mención de esta área. Vayamos a, a gestión de desechos en ingeniería, a Waste Engineering, que nos ofrece 14,583 documentos. Muy bien. Como pueden ver en la parte superior, la mayoría de los documentos que están acá en esta lista de resultados son libros o capítulos de libros. Hay una parte que corresponde a videos y otra parte a hojas de cálculo. Estos libros son muy valiosos porque ya lo mencioné antes, son recursos específicos ¿verdad? de la editorial McGraw-Hill Education, pero también porque todos tienen un carácter académico. Todos este, son, eh, sus autores son, eh, pues provienen de la academia, son docentes e investigadores académicos. Este, por ejemplo, documento es un sistema de enfoque para eh, en residuos sólidos donde se ve un análisis y cómo se puede minimizar el impacto de los residuos sólidos. Yo tuve la curiosidad, por, por lo menos en este caso, de buscar este documento en Google y me remite a Amazon. Este documento que ustedes ven aquí cuesta alrededor de 130 mil colones. Esto nos da una idea de lo valioso en la parte económica, pero también valioso por la parte rigurosa, por la parte científica. Este en particular es un documento basado en casos de estudio. Entonces noten ustedes que nos provee un marco, un contexto para poder eh, incorporar lo que dice en este documento ya basado en experiencia, porque es un caso de estudio, en la práctica, en la realidad, y obtener beneficios en el ambiente y, y, e impactar positivamente verdad los procesos que se realizan eh, con respecto a este tema de desechos sólidos. Me interesa en este momento ingresar a un documento que vamos a ver aquí inmediatamente. Este es un documento de un diseño de instalaciones para... Eh, la, un diseño de instalaciones para, la, para los recursos hídricos para la sostenibilidad de los recursos hídricos en este caso en particular veamos que es un documento reciente y que cuya autoría proviene de la ACE o la Asociación Americana de Ingenieros Civiles y de esta Federación Internacional del Ambiente por otro lado, la mayoría de registros que ustedes encuentran acá en Access Engineering van a tener una posibilidad de descargar el documento en HTML o bien en PDF. Se los demuestro a continuación. Voy a ingresar a la sección 2 del, del documento. Y observemos acá que nos permite... copiar y pegar el texto en formato HTML y en la parte superior del resultado vamos a ver cómo está la posibilidad de descargarlo en PDF acá y la ayuda de Cite o Site que nos permite eventualmente hacer la cita o la referencia bibliográfica. Bueno, regresemos a la página de inicio y les voy a escribir rápidamente ¿A qué se refiere industry? Industry es una colección que está hecha de los contenidos del recurso que tienen que ver con industria. Entonces, si abramos, abrimos acá, podemos ver que hay esta cantidad de documentos en Access Engineering para la industria química, para la industria de la construcción, la manufactura, entre otras áreas. Y por acá podemos ver esta pestaña de curso o cursos. Muy bien, este recurso también aporta documentación, aporta literatura como apoyo para los cursos, para la parte académica meramente. Bueno, si ustedes se preguntan qué tipo de documental tenemos en Access Engineering, pues aquí lo podríamos ver rápidamente. Access Engineering nos permite consultar manuales libros de texto, Choms Outlines, ya les explico en unos segundos a qué se refiere, códigos comentados, entre otros recursos. Visualmente lo podemos ver aquí y yo esperaría que muchos de ustedes reconozcan la importancia de estos recursos. Por ejemplo, este manual de Perry para ingenieros químicos o el Marx para ingenieros mecánicos. Es mi interés en este momento. Hacer hincapié en los CHOMS. La colección de CHOMS online está aquí. Voy a ingresar y explicarles algunos asuntos muy importantes de este recurso. Como pueden ver, son relativamente pocos. En este momento tengo 31 documentos. Pero eso no significa mucho porque en realidad son muy útiles. Bueno, ¿qué son los CHOMS? Los CHOMS es material material exclusivamente preparado como apoyo a la docencia y al estudio. Es material muy didáctico que está destinado, por ejemplo, para que un estudiante pueda ver la parte teórica de un tema, pero también pueda hacer prácticas. Entonces, es muy, muy didáctico. Es, como, es un apoyo más, es un material complementario, tanto para el docente como para el estudiante. ¿Y de qué hay CHOMS? Bueno, hay CHOMS relacionados con cálculo, como pueden ver, cálculo avanzado, en física, en biología, en bioquímica. Bueno, hay varias, hay varias ediciones del CHOMS. En este momento me gustaría rescatar el CHOMS de cálculo, la sexta edición. Este es un poco lo que les acaba de mencionar, de qué es lo que vamos a encontrar en este recurso. Muy bien, este CHOMS, noten acá que la última versión es 2013, pero ya data desde el año 62. Si lo vemos de una forma u otra, esto puede ser, esto es un clásico, en realidad son documentos clásicos de consulta, y estoy seguro que son muy útiles. En ingeniería, como en otras ciencias eh, de conocimiento, sobre todo ciencias básicas, las prácticas son muy importantes. Todos sabemos que el estudiante realiza mucho trabajo autónomo, individual, para, el, el, para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que este recurso es importante de tomarlo en consideración. Entonces estamos en el chomps de cálculo y vamos a ir al, al tema de límites. En este momento pueden ver el contenido con respecto a límites. Límite de una función, límites a derecha e izquierda, teorema de límites, infinito y aquí tenemos problemas resueltos. Normalmente cada una de estas temáticas tiene problemas resueltos, algunos acompañados de videos y otros problemas planteados con las respuestas. No necesariamente están resueltos, pero sí son una guía muy útil. Como les decía, aquí estamos viendo el concepto de límite de la función. Y más adelante, permítanme bajar un poquito, aquí están los problemas resueltos. Este CHOMS en particular está dirigido a los estudiantes de primer año de las carreras de ciencias en la Universidad de Costa Rica. ¿verdad? Entonces ahí, ahí es muy importante de considerar. Entonces tenemos un enunciado, por ejemplo, aquí tenemos que verificar los siguientes límites, hacer los cálculos de los siguientes límites, y aquí vienen los ítems con su respectiva respuesta. Entonces, por ejemplo, vean el A. Aquí es el límite de 5X cuando la X tiende a 2 y está la respuesta. Y así pueden ver. Estos son eh, los conceptos básicos de límites en, en cálculo 1. El punto 2, pues es algo similar y viene acompañado de la respuesta. Voy a permitirme bajar un momentito para mostrarles algo ligeramente diferente. Bueno. En el punto 16, tenemos evaluar los siguientes límites y está el enunciado. Entonces, calcular el límite de esta función y noten que aquí en la parte inferior está la respuesta. Entonces, llevamos 16 ítems que se refieren a prácticas de cálculo y todos sabemos que cálculo se tiene que practicar mucho. Entonces, sí es, es valioso este recurso. En el, en el ítem 17, pues es similar al anterior y tenemos las respuestas abajo. Finalmente, como les mencioné, algunos de ellos, algunos chums vienen acompañados de un video explicativo, que en este momento lo tenemos acá. Bueno, Vamos a ir a la parte, eh, a la página de inicio de Access Engineering para continuar. Muy bien, entonces, en la parte documental de libros me detuve en mostrarles los chums online. Ahora me voy a permitir explicarles ¿cuál es el contenido? o demostrarles el contenido de videos. Los videos aquí propuestos, nuevamente reitero, son videos educativos, son informativos, normalmente son realizados en alguna institución de educación superior y lo presenta algún, algún investigador o docente en el campo respectivo tenemos una cantidad significativa de videos, 1034. Entonces, ¿qué encuentren en un video? Podemos, pueden encontrar desde el procedimiento de cómo resolver una ecuación hasta, por ejemplo, ver cómo, cómo se aplica un proyecto en la práctica o cómo se realiza un procedimiento en el campo, en términos generales. En este momento me voy a detener en, un, en una colección de, de videos que está aquí, Vamos a, voy, voy a ingresar a materia y voy a ir a ingeniería química. Vean que para ingeniería química tenemos 259 videos instructivos. Es importante considerar este recurso porque eh, para todos es conocido que la ayuda visual es, muy, es, es incluso este, más representativa para asimilar conceptos. Entonces, eh, les, les someto a su consideración antes de ingresar a un recurso X en la web abierto, por ejemplo en YouTube, que primero vengan a este recurso e intenten buscar si hay algún contenido que les vaya a ser de utilidad. Eh, muy bien. Aquí tenemos 259 videos en este campo de ingeniería química. Detengámonos en este, que es el video 1.11, donde se calcula o donde se explica la diferencia de entampía en un gas ideal. Este es un tema que se abarca en química general 1 y 2, sobre todo en química general 2. Entonces aquí podríamos tener una excelente oportunidad de ser autodidactas. Para los que cursan química o han cursado química, biología, cálculo, ustedes saben que cuando uno está en clase, normalmente el profesor hace una explicación de un ejercicio demostrativo, luego avanza al siguiente tópico, explica, pero no se detienen mucho en la explicación de varios ejercicios. Pues, por eso mismo esto es importante, porque uno desde sus casas podría estar consultándolos. Muy bien, vean que este video es del Instituto de tecnología Ross Hulman y el que nos va a hacer la explicación es este profesor de ingeniería química este video data del 2015 por acá podemos ver la ayuda para hacer la referencia bibliográfica o la cita a continuación voy a reproducir unos 10 segundos para que todos que, eh, lo podamos apreciar Calculation 11 en chapter 1 Enthalpy difference for ideal gas. Compute the ideal gas enthalpy change for P xylene between 289 and 811 Kelvin, assuming that the ideal gas heat capacity equation. Muy bien, dejémoslo hasta acá. Yo les invito a que cada uno de ustedes pueda ingresar a esta colección. E ir a, a materia y explorar cuáles son esos videos que podrían ser eventualmente útiles para mi carrera, para mis cursos. Muy bien. Regreso a la página de inicio del recurso. Entonces ya vimos libros, les expliqué videos. Ahora veamos brevemente los spreadsheets u hojas de cálculo. En este momento tenemos 57 hojas de cálculo en diferentes áreas académicas, ¿verdad? Son relativamente pocos, pero son muy útiles. Bueno, ¿qué son estas hojas de cálculo? Estas hojas de cálculo nos permite vaga la redundancia, hacer cálculos en ingeniería que son relativamente complejos, pero sobre todo que invierte, el usuario invierte mucho tiempo en hacer los cálculos. Entonces, aquí están en fórmulas predeterminadas para ingresar datos y realizar rápidamente el cálculo, obtener resultados. Voy a ingresar a la materia de ingeniería mecánica, Mechanical Engineering, que tiene 52 hojas de cálculo, para hacer la demostración con uno que vi por acá que me llamó la atención. Muy bien. Dis, disculpen un segundito, me, me voy a devolver porque está en ingeniería mecánica, pero en mecánica de fluidos, para ir, ir más rápido en esta colección. Bueno, y me voy a detener en este. Este es un cálculo. Del, del caudal de flujo en líquidos usando el tubo de Venturi como lo hice aquí esto es una metodología ampliamente usada no solamente en ingeniería, en muchas ciencias incluso en las ciencias médicas entonces voy a ingresar a, al documento y les explico bueno este spreadsheet en particular me va a permitir hacer un cálculo de caudal de flujo en líquidos usando el tubo de Venturi y voy a re poder realizar estos tres cálculos, estos tres procedimientos. Por ejemplo el primero, voy a poder calcular la tasa de flujo de un líquido con un diámetro del tubo eh, X un diámetro de la garganta que se le llama así X y una presión alrededor de él por ejemplo, pero puedo hacer otros cálculos entonces funciona de esta forma voy a descargar un pequeño archivo que es una hoja Excel en unidades SI. Aquí tengo el documento. El documento como tal consta de ocho hojas de cálculo que pueden ver aquí en la parte inferior. Bueno, este en el que estoy en este momento, la hoja 1, se refiere a la parte introductoria donde me describe qué es lo que voy a lograr con este spreadsheet. Entonces, Voy a ir a la tabla 2. La tabla 2, en la tabla 2 voy a elegir las propiedades del líquido. Entonces, veamos aquí. A la derecha tenemos líquidos, una gran cantidad de líquidos. Y acá voy a ingresar los datos en la densidad del líquido. Entonces, supongamos que yo voy a calcular un caudal de flujo para un líquido como el etanol. Este dato de aquí va a cambiar, si lo pueden notar, a una temperatura de... 25 grados Celsius. Entonces ya tengo el cálculo de, de la densidad del líquido en, kilo, en kilogramos por metros cúbicos. Si vamos a la parte inferior, tenemos un cálculo también de la viscosidad de este líquido. Ese dato lo tenemos acá. Muy bien, esa es la parte 1. Estos parámetros son importantes para darle continuidad a al cálculo siguiente, que es la tasa de flujo. La tasa de flujo varía evidentemente de acuerdo al líquido que esté pasando por el tubo. Entonces, aquí tenemos los, eh, los datos por ingresar, que son el diámetro de la, del tubo, el diámetro de la garganta, D mayúscula, D minúscula, ¿verdad? Y estos se ingresan aquí, estos son los inputs. ¿Y eso qué me va a calcular? Pues el caudal de flujo. Eso lo vamos a ver aquí. Caudal de flujo denominado Q, que es igual a 0,139 metros cúbicos por segundo. Bueno, y así podríamos realizar, seguir realizando estos cálculos que ven en las siguientes hojas. Bueno, bueno esos fueron los, los spreadsheets y los invito nuevamente a explorar las los hojas de cálculos que hay para su área académica determinada. Bueno, también tenemos casos de estudios, pero me voy a detener un poquito más en el database. Bueno, ¿qué es el database? El database es una ayuda visual que aquí está planteado para eh, apoyarse en esta herramienta para la resolución de proyectos. Entonces, con un ejemplo me van a entender, me van a comprender un poco mejor. Aquí tenemos el proyecto de vigas. En este vamos a hacer un análisis de la tensión y la deflexión en vigas. Bueno, entonces, ¿qué nos va a permitir este proyecto? Este proyecto nos va a permitir, por ejemplo, de acuerdo a diferentes materiales, como el acero, la madera, el aluminio, el concreto, etcétera, ver cómo se comportan estas características físicas del, del material, de acuerdo a los, a los materiales que componen la viga. Eso es lo que voy a lograr en este proyecto. Muy bien, entonces, para hacer uso del database eh, va acompañado de dos, de dos partes. Una es descargar el proyecto en un documento eh, doc o un documento de, de procesador de texto. Aquí tengo las indicaciones generales del proyecto. Entonces, les, les resumo un poco. Bueno, como ya les mencioné, este es un, este es un análisis de, de tensión y de flexión en vigas donde vamos a, vamos a hacer varias pruebas con materiales. Vean que aquí está la figura de cómo está la viga, cuáles son los pesos que tienen las diferentes secciones, cuáles son los soportes, ¿verdad? También tenemos una vista de perfil de la viga. Y por otro lado tenemos los incisos A al D, que nos permite hacer un dibujo sobre, sobre el diagrama anterior, pero... ¿En qué nos ayuda Database para la resolución de este proyecto? Bueno, vamos a usar DataVis, vamos a ir a la, al módulo elástico y vamos a elegir tensión. Vamos a crear un gráfico para valorar cómo se comportan estos cinco materiales. El acero estructural, un tipo de madera, aluminio, etc. Y lo vamos a poder ver gráficamente. Muy bien. Entonces vamos a abrir el database propiamente y vamos a analizar las propiedades de esos elementos rápidamente. Esto es una, una advertencia que me hace porque si yo deseo guardar los resultados tengo que crear una cuenta en el recurso. Pero en este momento lo voy a hacer sin guardar el, los resultados finales. Bueno, lo que me dice el documento de texto es que debo abrir database, elegir una propiedad, en este caso la propiedad física del módulo de tensión, módulo de elasticidad, tensión. Y aquí voy a deseleccionar lo que tengo y voy a empezar a agregar los materiales que me sugiere el proyecto. Voy a hacerlo un poco al azar, voy a elegir este acero. Voy a elegir un tipo de madera. Voy a seleccionar hierro, algún tipo de hierro. ¿Verdad? Creo que con eso son suficientes. Tenemos tres materiales y a continuación hay que venir un poquito a la parte inferior, seleccionar, ver esos materiales en el gráfico y listo, los tenemos acá. Permítanme maximizar un poquito. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces que esto es, esta eje X es la barra de los materiales que he seleccionado. Vean que estos dos están dentro del, de los metales y a la izquierda en el eje Y vemos el módulo de tensión, verdad que está en gigapascales. Entonces yo puedo decir que para este proyecto, si usamos, el, si usamos esos tres materiales, el que tiene mayor... Eh, mayor grado de tensión es el acero grado 40 con un valor de 200 gigapascales le sigue el, el hierro ASTM A48 clase 40 y por último como es de esperar está la madera con 12.9 gigapascales como un valor de tensión muy bien Permítame un minuto. Bueno, este es el recurso Access Engineering, donde he querido dejar claro desde un inicio que es un recurso que nos provee literatura convencional, pero que también hay una serie de ayudas eh, como los videos, las hojas de cálculo y las propiedades de los materiales muy útiles que los pueden acompañar ustedes eh, en su formación profesional. Y a continuación voy a mostrarles brevemente el resumen de este recurso muy bien recapitulemos la cobertura temática es especialmente ingeniería nos permite consultar manuales libros de texto referencias de ingeniería muy importante los chums. también nos aporta una colección de videos hojas de cálculo y valorar las propiedades de los materiales usando DataVis o DataBase. Muchas gracias, Randall. Muchas gracias. Excelente la explicación que nos acaba de ofrecer. Y sin lugar a dudas, bueno, Access Engineering es un recurso muy valioso que no solo nos eh, aporta literatura tradicional como los libros, como usted bien lo indicó, sino que también ofrece otras, eh, ser, otras herramientas, otros recursos muy útiles para la actividad docente, investigativa y estudiantil de la universidad. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo a nuestra audiencia que pueden hacernos llegar sus consultas por medio de comentarios y con mucho gusto les estaremos respondiendo al final. Y ahora vamos a demostrarle a la audiencia la base de datos Nobel. Este recurso forma parte de la prestigiosa, eh, de la prestigiosa editorial Elsevier. Y nos ofrece libros especializados, ecuaciones, gráficos y tablas interactivas y un convertidor de unidades para las distintas áreas de la ingeniería. Douglas nos hará la demostración de esta base de datos. Adelante, Douglas. Muchas gracias, Zenia, con mucho gusto. Sí, como obviamente señala Zenia, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer un recordatorio muy rápido. Desde la página del sitio. recordemos, CINDI.ucr.ac.cr. Buscamos la opción bases de datos, bases de datos escritas el nombre de la base de datos que nos interesa. Es, Nobel, tenemos el enlace para acceder al recurso, y ya van a ver los guiados, pues vamos a ir directamente a la interfaz de búsqueda de ese recurso. Muy bien, aquí ya estamos navegando dentro del recurso Nobel. Nobel nos ofrece, como muchas bases de datos, una caja de búsqueda y una serie de opciones o herramientas, ya sea a un lado de la pantalla o en la parte inferior. En este caso, para buscar en Nobel, vamos a tener dos opciones, la caja de búsqueda y un navegador. Vamos a iniciar por la parte del navegador. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, aquí en el navegador vamos a encontrar las materias de los materiales que esta base de datos nos ofrece. Como bien dijimos, es para las ingenierías, entonces aquí vamos a encontrar material para la ingeniería química, para ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, vamos a encontrar cosas de óptica, de fotónica, de gases, de desarrollo sostenible, de textilas de alimentación, en fin, muchas, muchas materias. En este caso, por ejemplo, si yo necesitara o me interesara buscar algo sobre ingeniería de protección de incendios o emergencia de respuesta, puedo ingresar directamente en este enlace y voy a encontrar una serie de recursos disponibles. En este caso, 115 documentos disponibles en diferentes áreas de la protección de incendios. Ya sea en el manejo, ya sea en el análisis, en sistemas, en el comportamiento humano y otros. Y aquí, pues, normalmente el sistema me los va a ordenar alfabéticamente. Muchas bases de datos nos ofrecen la opción de ordenarlo alfabéticamente por relevancia o por fecha. En este caso, a mí no me interesa poder ordenar esto por fecha de publicación. Y vean que el documento más reciente que tengo corresponde al año 2020. ¿Qué nos dice esto? Que es una base de datos bastante actualizada. de ingreso en el recurso, voy a visualizar la tabla de contenidos de este documento y yo ingreso en la sección que a mí me interesa. La ventaja que tengo en esta base de datos es que voy a poder descargar todos y cada uno de estos capítulos. Pero debo hacerlo en forma individual. Es decir, ingreso al capítulo 2 del capítulo 4. ingreso primero al capítulo 2. Y luego lo descargo y luego pues ingreso el capítulo 4. Formatos de salida. Bueno, según la parte de la base de datos donde esté vamos a tener varios. En este caso, es el formato de salida. El formato PDF. Pues ya que es una opción bastante buena. Según una base de datos no sé, pues vamos a ver que hay otras opciones. Tenemos hojas de cálculo, tenemos Excel, este, tenemos imágenes, tenemos gráficos. Muy bien, esa es una búsqueda, dijimos entonces, por medio de la opción del navegador. Ahora, si yo regreso a la caja de búsqueda y yo quiero ya editar mi tema, por ejemplo, vamos a pensar en el cambio climático, yo voy a encontrar una serie de disponibles de esta base de datos. ¿Qué tipo de documentos? Bueno, en este momento me dice que tengo más de 2.900 textos, textos para, para ellos. Tengo entre gráficos y tablas 5 documentos y tengo 40 definiciones. ¿De dónde provienen estas definiciones? Bueno, estas definiciones las voy a obtener de dos fuentes, de enciclopedias o de diccionarios. En este caso yo veo el primer resultado y me dice que esta definición de cambio climático proviene de en la enciclopedia sobre ciencias atmosféricas en su volumen 6 del año 2020. Y así sucesivamente me va a ir indicando de qué enciclopedia o qué diccionario proviene esa definición. Si me voy a la sección de gráficos, tablas, es igual voy a poder ver ahí las que me ofrece la base de datos. Vean que tiene una pestañita de color azul donde dice puedo ver la tabla completa. En ella voy a visualizar justamente lo que la tabla me tiene, su estructura, su contribución y otros elementos importantes. Y anterior al caso de los libros, podemos rescatar o descargar eso en algún formato. En este caso, vean que tenemos la opción de PDFs o para Excel. Muy bien. entonces son dos maneras de poder buscar dentro de la base de datos. Bien. ¿Qué más nos ofrece esta base de datos? Pues bien, el buscador para ver que tenemos el texto completo sobre libros, pero nos ofrece otras herramientas, y otras ayudas. Por ejemplo, esta sección de cuestiones. Las ecuaciones nos van a decir en este momento que utilicemos una hoja ya predeterminada de temáticas ya predeterminadas que tienen la misma base de datos. Yo puedo usar en esta base de datos la opción de escoger una tabla predeterminada de estas materias que tengo a la izquierda de la pantalla o puedo crear mi propia función de acuerdo a mi necesidad, ya que ahí me habilita los diferentes elementos para sumatorias divisiones, crear matrices, crear funciones, hacer dibujos utilizar alfabeto griego, según lo que necesite, eso es yo la quiero realizar con mis propios medios, pero en este caso vamos a escoger una en específico, vamos a escoger sobre ingeniería eléctrica y energía. Vamos a ver qué nos ofrece esta base de datos Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante, punto de ebullición del agua a ciertas altitudes. Si yo ingreso en este enlace, pues evidentemente me va a mostrar cuál es la, perdón, la ecuación, necesaria para poder saber justamente eso, cuál es el punto de ebullición. Aparte de eso, me muestra cómo queda el gráfico de ese punto de ebullición y me da una explicación para cómo llegar a él. Ahora bien, yo puedo mantener esa información así como está en pantalla sencillamente o la puedo editar. En este caso, ingreso a una hoja de cálculo o puedo editar algunos de los elementos. Como mencionamos, tengo opciones para agregar o quitar este elemento de acuerdo a mis necesidades. Vean que ahí nos dan una serie de explicaciones, igual los valores, los parámetros, los resultados, de dónde se descargó este documento. Y aquí, muy importante, puedo volver a calcular otros elementos, la puedo editar o la voy, puedo descargar. En este caso, vean que nos ofrece de nuevo PDFs, PDFs, imágenes, el cálculo, información. Esta es una función bastante útil, sobre todo para utilizar... Cálculos y ecuaciones ya estén predeterminadas. Eso durará bastante tiempo o me ilustrará cómo poder hacer mejor una ecuación de acuerdo a lo que yo estoy estudiando. ¿Qué más nos ofrece la base de datos? Bueno, tenemos una muy interesante que nos puede servir para todas las áreas de conocimiento, no solo las ingenierías, que es una unidad de conversión de, de, de, de distintas parámetros. Vean que tenemos aceleración, áreas, corrosiones, así por el estilo, bastantes opciones temperatura, eh, kilómetros, velocidades, en fin. En este caso pensemos en la aceleración. Yo quisiera saber de forma básica cuántos son 90 millas convertido a kilómetros. Entonces qué voy a hacer? Bueno, voy a indicar el monto que quiero convertir, la unidad de la cual deseo convertir y hacia qué unidad lo voy a convertir. En este caso dijimos vamos a escoger convertir 90 millas a kilómetros. A ver, ¿cómo se entonces y tenemos que 90 millas son 145 kilómetros. Una forma sencilla de poder tener esa información. Pero si yo quiero todavía un poquito más de información y un poco más elevada la tabla de la conversión, pues ingreso aquí en Unit Converter. Y voy a poder entonces seleccionar igual los parámetros o el monto que a mí me interesa convertir la unidad. Porque esta unidad ya sea, no sé, si por ejemplo estuviera pensando en grados Fahrenheit, entonces pues, yo puedo buscar ahí por... Por el nombre de la unidad, en este caso no es gris, gris en este caso y el punto de Y luego voy a tener la unidad de salida, ya sea en grados centígrados o según lo que yo necesito. rápidamente para mencionar, ya vimos que la unidad de compresión es la de Pero aparte de eso, ¿qué más tengo yo en esta base de datos? bueno Esta base de datos me permite buscar, voy a regresar desde inicio, buscar por, por una búsqueda de propiedades de las materias o los elementos. Vean que tenemos dos maneras de poder accesar a esa fuente. Vaya aquí, principal, esta pestaña, o pues en la barra de herramientas al lado izquierdo de la pantalla. Cualquiera de ellas que ingrese, pues me va a llevar a la misma sección. Y aquí entonces me va a ofrecer lo que ustedes están viendo. Una búsqueda por materiales, por las propiedades de esos materiales. Ya sea plásticos, sea metales, ya químicos. ¿Qué encuentro yo aquí? Es similar a lo que Randall nos mostró con Access Engineering, también voy a poder encontrar este, algunos elementos interesantes de los compuestos que existen en la naturaleza. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, pensemos en el material del zinc. A mí se me ocurre buscar el zinc y voy a ver que tengo 1431 resultados disponibles. Si yo no hubiera buscado por zinc, perfectamente hubiera podido buscar por alguna de las opciones que me da la misma base de datos. Densidad, volumen, tamaño, ángulos, elasticidad. Empezando el ejemplo del cine, entonces tenemos 1431 resultados. 1431 resultados, como lo vimos anteriormente, se va a dividir en gráficos y tablas también. Recuerden que en la parte de libros teníamos capítulos de libros y otros. En este caso teníamos gráficos y tablas me da la información y me da diferentes eh, propiedades, en este caso por ejemplo me da las propiedades termodinámicas me da otro tipo de propiedades como el, la presión del vapor por el estilo, a la que a usted le interesa. Si le interesa esta por ejemplo vamos a ingresar, vamos a poder ver esa tabla en forma completa los elementos anteriormente los cuales los puedo ordenar en forma ascendente o descendente la cantidad de resultados y lo que elegimos, la base de datos nos ofrece descartar esto en diferentes formatos, PDF y Excel, así como muchos otros. Ok, muy bien. Continuando en esta base de datos, ¿qué más tenemos? Bueno, es que tenemos muchas cosas que nos ofrece este recurso. Y todos son bastante sencillos de recetar y utilizar. Si yo ingreso en esta opción de más herramientas, a poder encontrar algunas otras opciones. En este caso tenemos, por si es algo muy especializado, tenemos el cálculo, o una calculadora en este caso, perdón, para lo que es las mediciones de vapor directamente con móviles. Y tenemos dentro de ellas estas opciones que se visualizan acá en color naranja sobre, el, sobre la procesión. Para poder ver, el tipo. Por ejemplo, si quiero ver la compresión del agua, ella tengo las opciones, tengo los rangos, tengo las medidas, bueno, las medidas que quiero utilizar datos que quiero comprobar en cada uno de ellos. Tengo, por supuesto, la calculadora y en la parte inferior voy a obtener los resultados con diferentes mediciones. La presión, la temperatura, el volumen específico, la energía y así otros por el estilo. Vean que esto es bastante sutil y cada una de ellas nos ofrece justamente distintas mediciones y distintas eh, valoraciones. Esto se encuentra dirigidos entonces acá en más elementos. Ahora, si yo tuviera una duda muy básica sobre los elementos y recordemos el nuestra época de colegio, quiero consultar una tabla periódica de los elementos, conocer un poco acá, acerca de los elementos. La base de datos me ofrece una tabla periódica. Esta tabla periódica pues me va a detectar en distintos colores, cada una de las distintas anidos, metales y demás por los distintos colores y muy interesante el siguiente paso que vamos a hacer. También me interesa un elemento en particular, por ejemplo, el cromo. Es en el enlace, voy a ver el cromo. Y aquí entonces, ¿qué me va a decir del cromo? Bueno, me va a decir que el número atómico es el 24, me va a decir cuál es su simbología, su atómico, la configuración eléctrica, la misma y otra información. A manera de resumen, me va a decir que el cromo fue descubierto en el año 1797. A ver, muchos de nosotros no sabemos cuándo fue que se descubrió alguno de estos elementos, entonces, de forma histórica, esta de datos que nos ayuda a saber este dato también. Y dice que los principales eh, recursos de estos eh, elementos, por ejemplo, se pueden encontrar en Zimbabue, en Rusia o en otros países, como la cosa lo cual es muy interesante también saber dónde puedo encontrar con mayor frecuencia ese, ese elemento, el uso que puedo tener de ese elemento, los compuestos y otra información disponible. Si a mí me interesa mostrar esto, por ejemplo, para una tarea o enviarse a alguna persona que tenga este conocimiento, pues igual puedo descargar esa información, la descarga con un formato HTML, pero me lo permite descargar o lo puedo imprimir también si lo deseo. Entonces vean que es muy, muy interesante. Todas estas herramientas, que si no los tiene aquí, aún así un elemento extra, vamos a enseñárselos. Si usted desea tener una especie de fuente o recursos para manejo de proyectos, vean que en la página principal, aquí al puro centro de la pantalla, tenemos la opción de manejo de proyectos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, aquí vamos a encontrar básicamente libros de textos relacionados con lo que es el manejo de proyectos en distintas áreas. Una guía para el manejo de proyectos con de conocimiento, unos estándares de, para, en este caso internacionales, para manejo de proyectos, estándares de riesgos y así cada uno de ellos. Proyectos para ingeniería, manejo de proyectos de ingeniería. Y así por el estilo. Estos proyectos, similar a los libros, como lo vimos anteriormente, pues es ingresar en el recurso, posicionarme sobre la sección que a mí me interesa, por ejemplo, aquí la metodología de investigación. Y ya yo puedo ver el documento como tal y lo más importante que dijimos anteriormente, descargarlo. Y lo puedo guardar en una USB o lo puedo guardar en el computador o eventualmente compartirlo con personas vía correo electrónico. Entonces, esta base de datos es bastante exacta. A modo de resumen, diríamos entonces que esta base de datos nos va a permitir encontrar este, no solo recursos, eh, en este caso académicos, como lo los libros, especializados sino ecuaciones, gráficos, tablas, eh, que se pueden descargar en Archivo PDF, archivo Excel y todas relacionadas para las distintas áreas de, de, de la ingeniería. Y como bien lo dijo Seña, son muy importantes del de, de área donde de la editorial sigue, el cual es un editorial bastante reconocido a nivel internacional. Esa es mi presentación. Muchas gracias, Douglas, por la exposición tan completa que nos acaba de brindar es un recurso muy importante sin lugar a dudas y bueno definitivamente ha quedado demostrado que la universidad de costa rica está comprometida con la información de sus que con la formación perdón de sus estudiantes y por ello pues invierte grande cantidad de recursos eh, de información verdad para que podamos eh, generar investigación de calidad en la universidad Excelente, compañeros. Y bueno, les recuerdo a la audiencia que por favor haga sus consultas, sus dudas. si tiene dudas también, por favor planteelas por medio de comentarios en esta transmisión y ya casi la vamos a estar respondiendo. Ahora veremos unos oh. importantes datos numéricos sobre los recursos disponibles, el cual nos explicará Randall. Gracias, seña En esta tarde, Douglas y yo nos hemos dado la tarea de explicar dos recursos en particular, Knovel o Novel y Access Engineering. Pero lo que ofrece el sistema de bibliotecas, eh, más bien la universidad a través del sistema de bibliotecas va mucho más allá. A continuación voy a presentarles algunos tipos, eh, algunas bases de datos y les voy a mencionar rápidamente números y tipos documentales que podemos encontrar en ellas. En resumen podríamos decir que podemos encontrar en todos los recursos especializados en ingeniería 195.424 documentos. Aquí podríamos ver, rescatar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una base de datos como ACE, que es de la Asociación Americana de Ingeniería Civil, ¿verdad? Y noten que aquí no solamente ofrece libros, sino que tenemos normas y revistas de la ACE. ASTM, que es una base de datos por definición de, de normativas, tenemos para el área de ingenierías una, una cantidad de 3,073, también ofrecemos dos recursos que son muy valiosos, Springer Link y Saint Direct, uno del SEVIER y otro de la editorial Springer Link, que nos aportan libros, obras de referencia, enciclopedias, casas de estudio, revistas, entre otros. A continuación pueden ver la cantidad de libros que hay en Access Engineering. 297 y en K-Nobel 850 pero también tenemos dos bases de datos especializadas así como las anteriores en ingeniería en ingenierías en realidad la que ven a la derecha ICE, es del Instituto de Ingenieros Civiles de, de, de Estados Unidos de América que nos ofrece una cantidad de 13 títulos de revistas y tenemos la Asociación Internacional para Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE con una cantidad eh, considerable de revistas y normas, pero sobre todo documentos de referencias. Bueno, eso fue una muestra representativa de bases de datos especializadas en el área de ingeniería. No omito no mencionarles que también la biblioteca o el sistema de bibliotecas dispone de otros recursos que son multidisciplinarios, donde también se encuentra información muy valiosa, al igual de la que acabamos de ver. Excelente, Randall, muchas gracias. Y seguidamente veremos un video muy corto de eh, un estudiante de Ingeniería de nombre de Juan Carlos Navarrete, que nos va a comentar acerca de su experiencia en el uso de los recursos suscritos por el CIP. Mi nombre es Juan Carlos Navarrete y soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Civil. Y bueno, mi experiencia con las bases de datos Access Engineering y Novel ha sido bastante agradable. En realidad no sabía que contábamos con bases de datos tan completas, interesantes y versátiles. Lo primero que podría destacar de esta base de datos es que son fáciles de usar a la hora de, de buscar y obtener contenido. En mi experiencia puedo encontrar que el catálogo en el área de ingeniería civil es sumamente amplio, e inclusive puedo encontrar obtenido específico para cursos como mecánica, estática o dinámica, que compartimos muchas ingenierías. Propiamente para ingeniería civil he encontrado material para las áreas de estructural, transportes, construcción, suelos y dentro de las mismas áreas, contenido de fluidos, hidráulica, hidrología, tratamiento de aguas, algo muy interesante e importante es que la información es reciente y actualizada, y encontré un apartado que es sumamente interesante y útil, el de ejercicios resueltos, donde vienen los ejercicios resueltos paso a paso, e incluso a veces traen varias soluciones para un mismo ejercicio. Otra herramienta que he considerado que es sumamente útil y puede simplificar mucho el trabajo son ciertas hojas de cálculo que ya vienen programadas para simplemente introducir valores y obtener de forma instantánea resultados. También he encontrado contenido con referencias a códigos como el ASTO o el ACI, que son imprescindibles para la carrera, e inclusive a nivel profesional. Eh, todo el contenido y la robustez de estas bases de datos hacen que, por ejemplo, alguien que está... Buscando desarrollar su tesis, en mi caso, pues, de, sin duda tendré, la tendré en cuenta a la hora de, de desarrollar y hacer la tesis. Y a nivel, a nivel en general, para toda la comunidad universitaria, para investigación, sin duda se puede aprovechar de estas bases de datos. Por eso considero que es sumamente importante la divulgación y el uso que se puedan hacer de estas bases de datos, sobre todo para aprovecharnos de este contenido tan bueno. Pueden ser las herramientas que nos hacen falta para ser mejores estudiantes, docentes y profesionales. Bien, de esta forma, entonces damos por concluida la temática del día de hoy, de esta sesión. Y agradecemos a los que se hayan unido en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y todas. Ahora vamos a dar paso a la sección de consultas de nuestra audiencia. Si tenemos dudas y si tenemos consultas que resolver, vamos a consultar el Facebook entonces para poder responder brindar respuesta a todas las consultas que nos hayan realizado. Vamos a ver si hay. Bien, compañeros, tenemos dos preguntas. Tenemos una que dice Access Engineering permite realizar la referencia bibliográfica en forma automática en estilo APA. Gracias, Enia. Me voy a permitir responder en este momento. Bueno, eh, eh, la respuesta a, a esta consulta, voy a hacerla con, a, con el resultado, de, con, con la búsqueda de un tema en Access rápidamente. Si ¿Sí notaron en la explicación que hice hace unos minutos, cuando estaba en un documento en particular, siempre se habilitaba una pestaña en la parte superior, entre ellas, una para descargar el documento en formato PDF y otra para citar. Bueno, o por lo menos así se lee, cite o cite. Pues bien, esta es la posibilidad que tenemos en este momento para hacer citas o referencias. Al ingresar, lo que vamos a obtener es los elementos eh, necesarios para realizar la referencia, la cita o la referencia, pero no se puede hacer en forma automática, ¿verdad? por lo menos no en el estilo eh, APA séptima edición. Entonces, pero sí ofrece esta ayuda. Este, este archivo se puede descargar como un punto RIS y estos a su vez se pueden usar con, el, con los gestores de referencias bibliográficas que tenemos en el sistema de bibliotecas. Por ejemplo, con el, el gestor Mendeley o con el gestor EndNote Y ahí sí, por medio del uso del gestor de referencias, podría transformar este archivo punto RIS en una referencia en APA-7. Excelente, Randall. Muchas gracias por dar respuesta a esta consulta. Tengo otra consulta, quizá la pueda responder Douglas. Dice, Nobel ofrece ayudas o videotutoriales sobre algunas de sus herramientas? Sí, claro. Gracias, señora. Vamos a responderla, claro, con mucho gusto. Vamos a regresar de nuevo entonces a la base de datos Nobel. Desde la parte principal, en la interfaz de búsqueda principal, si se fijan aquí un poquito pequeño desde la parte superior derecha, hay una sección que nos dice videos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, ahí nos sugiere alguna serie de videos, pero la parte que nos interesa justamente de los tutoriales es la parte de training. En training, pues yo voy a ingresar y ya voy a seleccionar este primer documento que tengo aquí. ¿Qué tipo de videos tutoriales puedo encontrar en Novel? y efectivamente a partir de este momento yo voy a poder saber cuáles son esos videotutoriales por ejemplo tenemos un videotutorial para lo que es la parte de ecuaciones que lo mostramos anteriormente la calculadora para el vapor y así otras por el estilo vamos a regresar rápidamente no vamos a abrir el video nada más para que ustedes vean que eso está ahí ahí tenemos el videotutorial normalmente son videos no muy largos y son bastante útiles de utilizar y entender es otra herramienta más que nos ofrece esta base de datos muy bien, Douglas, gracias. Esas serían las consultas. Entonces, con esto terminamos la sección de consultas y muchas gracias a todos y todas, de verdad. Bueno, ahora les vamos a compartir varias opciones de contacto en caso de que deseen más información sobre lo, lo, cómo son nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Nuestro sitio web, entonces, es sibdi.ucr.ac.cr, como lo podemos ver en pantalla. En el Facebook nos encuentran como sibdi y en Instagram como sibdiucr. Bueno, ahora doy pase a mis compañeros para que se despidan y ya demos por cerrada esta sesión. Bueno, para mí fue todo un honor y un gusto haber compartido con, con todos ustedes la audiencia, este, un café con la biblioteca y les quiero reiterar la invitación para que usen nuestros recursos, nuestros servicios que están disponibles eh, ahora incluso vía virtual. Entonces, muchas gracias y buenas tardes de mi parte, pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, agradecer su presencia y disposición, reiterar que desde las bibliotecas estamos disponibles en todo lo que podamos ayudarles para finalizar este semestre y con todo lo que vengan adelante para cada una de sus carreras. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, nuevamente, muchas gracias por haber compartido este cafecito en esta tarde con nosotros con la biblioteca verdad y bueno de esta manera damos por concluida una sesión más de un café con la biblioteca recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes profesores y personal administrativo público en general que nos ha estado acompañando muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes